El aumento de la popularidad de smartphones y tablets ha cambiado por completo el mundo de los videojuegos, sobre todo en cuanto a su modelo de negocio. Cuando accedemos a la tienda de aplicaciones de nuestro móvil, basta con buscar el juego deseado y pulsar instalar. Fácil, ¿verdad? Pero ¿el juego es realmente gratuito? La respuesta es clara, no, basta con mirar debajo del botón de instalar donde normalmente veremos un texto advirtiéndonos de que hay compras integradas. Llegados a este punto, surge una nueva pregunta ¿Qué es esto de las compras integradas? Pues bien, en realidad se pueden distinguir dos grandes tipos, las que desbloquean contenidos adicionales al juego y las que aceleran procesos del propio juego. Es aquí cuando surgen los problemas, ya que sacan partido a la adicción que producen este tipo de juegos para incitar a la compra de estas ayudas o contenidos y con un simple clic estaremos gastando dinero, haciendo un cargo a la tarjeta vinculada al teléfono. Existen varias maneras de evitar gastar de manera involuntaria en un juego. La primera, más evidente, es no vincular ninguna tarjeta con nuestro teléfono. Si esto no es posible porque queremos velocidad al realizar pagos en otras aplicaciones, podemos añadir al proceso de pago en un juego una contraseña. De este modo podremos cancelar la operación y hemos pulsado por equivocación. Para acabar queremos que quede claro que cuando realizas un pago en un juego estás gastando dinero real y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ello.